hola amiguitos hola muy buenas, bienvenidos a un vídeo más este vídeo va de pegatinas lo que le mola aquí al enano yupi me va a llegar mi nueva bicicleta entonces tengo eh, algunos componentes que me gustaría tunear y dejarlos a tono con la bicicleta hemos pedido a Vinilos Bici unas cuantas pegatinas hace algunos años me prepararon unas pegatinas específicas para el Garmin 1030 eh, con nuestros logotipos y el diseño que yo les mandé me trataron muy bien y alguna vez les he cogido pegatinas para las horquillas de suspensión y la verdad que muy rápidos, muy eficientes y las pegatinas molan mucho Aparte de las pegatinas para tunear aquí las amortiguaciones, horquillas, bielas y demás, y las ruedas, que sepáis que hay muy buenos profesionales como mi colega Ricardo Grasa de Grasa Rotulación. Que me, mirad, mirad qué obra de arte. La furgoneta, lo primero, la, la, la almozaraneta, ¿cómo la dejo? Eh, almozaraneta no. Almoh... ¿Cómo se llama? Almozara móvil. La almozara móvil. La dejó tuneada, la dejó guapísima. Y el otro día me cambió esta bicicleta que era de color blanca y con vinilos la, la pintó de color negra. Una obra de arte. Además me ha hecho las ruedas de la bicicleta de carretera y las ruedas de la bicicleta de grave. ¡Wow! Sí, es todo un artista. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos. Unboxing. Unboxing. Vienen a ver, por transporte urgente, las pelatinas de vinilo bici y. Vale. Pero, a ver. ¿Y esto qué es? Yo qué sé, las pegatinas Yo, yo, yo las corto Por aquí ¿Por dónde? No cortes por encima de las pegatinas, corta por aquí ¡Oh, no enséñaselas a los suscriptores, eh, a ver si mola ¿Te gustan o qué? Me chiflan, quiero poner esta aquí, esta aquí, esta aquí, mira esta aquí En la cabeza no vale Esta aquí en la camiseta No, tampoco vale Mira, mira, mira, mira, mira. Y estas de regalo A ver Y estas del amortiguador Y de la horquilla Y de las bielas no. Bueno pues todas estas pegatinas Pegatinas de la biela Pegatinas de la horquilla Pegatinas de la amortiguación Y las pegatinas de eh, las banderas Todo me ha costado 40,90 para pegar bien las pegatinas hace falta limpiar completamente la superficie, vale, y desengrasarla Le he echado alcohol, vale, para quitar todas las impurezas Entonces se han quedado algunas marcas de las pelatinas antiguas, pero bueno, más o menos, esto no tengo ni idea como ponerlo, eh Primero la guía Mis cachis, ya lo, ya lo he pegado mal bueno, esto me ha quedado como el culo, pero la idea es esta Esta es la pegatina de guía Vas a poner Voy a poner la otra Yo las quiero poner Venga, vale Aquí tenemos un experto en pegar pegatinas Tiene todo su cuarto lleno de pegatinas de los Pokémon. Eh, Pokémon no Disney ¿De qué? Disney hola Mira está, qué chulo va a quedar Está quedando muy chula y además con el color dorado Ahora quiero Y con un montón de burbujas tú Nada el do, número 2. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy, que esto no queda bien. Esto no queda del todo bien, ¿eh? Esto... Aquí veo yo un fallo, ¿eh? Oh, oh, oh. Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le hemos cagado. Le hemos... No nos da espacio para poner la pegatina. Hemos empezado demasiado abajo. Y ahora la hemos cagado. Mikawi. Sí, sí está perfecto. La misma bueno, pues ya lo tenemos. La hemos cargado hemos puesto un número más arriba que el otro. Hemos quedado algunas burbujas. Esto ha quedado un poco como el culo. Pero bueno, de lejos. Pero ahora de esa boca. Los... De lejos, todos los gatos son ¿Sí? pardos. Y ahora. Pondremos la más larga. Aquí, donde pone tu millones en grande. Bueno. Más o menos medio queda. Hmm. Bueno, esto no me gusta nada como está quedándome. ¿Sabes? Bueno, nuestra experiencia de poner las pegatinas en bielas, en amortiguador y horquilla es un poco, un poco así, así. A mí genial. Bueno, pero esto como ha quedado. Vale mal, como el culo han quedado arrugas en las bielas ¿ves? esta pegatina no se adapta del todo bien a la biela o la biela no se adapta a la pegatina y entonces no ha quedado del todo fino ¿vale? de lejos sí que va a quedar muy bien se va a ver la bicicleta estupenda pero de cerca se ven todas estas arrugas luego por otro lado cuando se estropean las pegatinas o se ven mucho las arrugas pues se ponen otras el amortiguador lo hemos tenido que adaptar, no ha quedado del todo 100%. Yo había pedido el modelo en el Siglux, pero había dos medias distintas. Eh, aquí la pegatina y ninguna de las dos se ha adaptado. Y la horquilla, hemos ido nosotros unos brozas, quedaba muy bien, era exactamente la pegatina que necesitábamos, pero eh, como lo hemos puesto un poquitín más bajo de lo que correspondía, pues la hemos cagado. Entonces de lejos lo dicho que se va a ver muy bien y le damos una nueva vida a la bicicleta y la tuneamos y la protegemos contra roces pero de cerca pues queda un poco así ya entonces pues esto es todo nos despedimos de vosotros adiós amiguitos hasta el próximo vídeo eh, oye ya sé que ha sido una cagada de vídeo pero lo que hay <risa> un abrazo hasta luego adiós